Eh, 9847 de experiencia para el pase de batalla Bueno, en principio ya tengo el pase completado Pero es para, en principio, eh, canjear lo que lo que vienen siendo pues, eh, puntos de experiencia, ¿vale? Eh, ahí lo tendríamos eh, Ayer conseguí la heraldo, ¿vale? Eh, como estáis viendo aquí eh, Bueno, os voy a decir qué hacer para conseguirla Saludos, Lucas, bienvenido el primer comentario, tío. Eh, para saber, bueno, el tema de la mis las misiones, ¿vale? Eh, para completarlo son estas, ¿vale? Eh, inflige daño a oponentes, eh, completa más misiones, bueno, este es para el, el avatar, ¿vale? Eh, enhorabuena por la Heraldo, gracias, tío. Quiero deciros también que no es necesario tampoco mirar el tema de las misiones y tal, yo no lo estuve viendo. Y la conseguí igual, o sea que tampoco os preocupéis mucho porque las misiones suelen ser muy fáciles. Y, y en principio pues no, creo que en, en otro directo que hice, ¿vale? Eh, ahí sí que las tenéis y le podéis echar un vistazo si queréis conseguirla. Eh, Estás haciendo lucas las misiones para conseguirla, eh, pero me está, te está costando, tío. Pues eh, yo ya te digo, realmente no, no seguía ningún patrón, simplemente... Habría eh, cofres. Eh, hacía. Eh, pues. No sé, echarle un vistacillo así en, en el directo anterior lo tengo. Eh, vale, vamos a mirar el tema de la tienda, ¿vale? La tienda de objetos. Eh, esta es la tienda de hoy. <risa> vale, el movimiento este. Esta. Esta skin. ¿Qué me dices, tío? Encaje eh, Sí, pero eh, está en... Ya te digo, o sea, está en... Si no en el directo anterior estoy pensando que tal vez en el otro, o sea... Bueno, en los dos últimos directos... ¡Qué locura de skin, tío! Mira Uf, ¿Qué me dices? Guerra Galaxy pone ahí, tío eh, Vale, luego está... <ríe> ¿Y esto, tío? <ríe> ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Materia gris, ojo. <ríe> Buscador de oro, bueno, bueno, bueno. bueno. A mí me, me gusta el color dorado, tío. Eh, Galaxias, sí. Está en la tienda, tío. Y las skins también. <ríe> Porque estaba dando la vuelta, tío. Estaba de, de espaldas, tío. Eh, vale, bueno... Esa skin eh, la querías, pues, está por 2.000 pavos, pero también 2.500 el pack, ¿vale? O sea, el pack. Oye, ¿sabéis qué os digo? Mola, el, mola que ponga ahí al lado el nombre, tío. Eso es también una de las cosas que han puesto nuevas, tío. El nombre del canal, tío. Eh, vale, a ver, vemos esto por aquí... En las skins de Star Wars, esta, está, esta, esta de, de Ray, está chulísima, tío. Esta skin, eh, es una de las mejores skins del juego, eh, sí, la verdad es que sí, mola, mola mucho, ya, se ve genial. Eh, vale, pues, bueno, y vale 1500, ¿vale? La skin esta. Mm, mm, mm luego están las dejan solo y tal eh, vale esto lo marco como visto por cierto te mando invitación Lucas eh, mira Marlon me está también vamos a intentar invitarlo Kaiser también eh, Juan también ojo está están todo Iker bueno bueno bueno qué me dices Moisés Sergi mm, Abraham tal pero eh, Lucas, eh, Lucas, ¿cómo era tu ID? Es super guay, lo mejores skins del juego. Sí, la verdad es que sí. Eh, vale, Lu Lucas, no me acuerdo ahora de, de tu ID, tío. Bueno, manda si quieres invitación ahora cuando estés. Vale, Iker se ha unido al grupo. Vale, ahí está. Pues, eh, Lucas, ¿cuál era tu idea, tío? Ahora no caigo, era... Eh, uf, no caigo ahora. Por cierto, eh, ¿cuántas de estas tengo? Dos, tres, cuatro... Cuatro también. ¡Ojo! Bastante bien. Eh, MC, ¿quién es MC? Vale, Juan se ha unido... Vale, pues en principio ya estamos todos MC. Ahora Lucas dice, soy yo. ¿Te imaginas, tío? Eh, vale. Vale, vamos allá. Espero de verdad que se pasen por aquí al menos, para que apoyen el directo, tío. Ya que estamos, o sea, ya que hemos hecho equipo... ¡Patricia, saludos! ¡Ah, eres Juan! ¡Vale, vale! La, la cuenta de algún... ¡No, tío! ¿quién, ¿Quién se ha unido más? ¿Quién se acaba de... Forajido se ha unido al grupo? Eh... Tenemos que... Tenemos que echar a Forajido. ¿Y quién es este? Fora... Un momento. A ver... Vale, pero es que se, se acaba de unir otro, ¿no? Eh, Juan. Tío, ¿qué, ¿qué es esto? Hay cinco en la lobby, pero si solo me aparecen cuatro, bueno, va, da igual. Eh, va, vamos a ver. Marlum, saludos, bienvenido. Eh, ¿qué está, ¿qué está pasando aquí? Forajido se ha unido a tu grupo, pero que no quería. No quería eh, vale, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora se nos une alguien más, tío eh, ab abandona el grupo, vale Vamos a hacerlo bien eh, Vale, Marlon Estás aquí eh, ¿Qué es? Iker quiere unirse, perfecto eh, Vale eh, Blue es, ma es Marlon, invitar Juan, también invitar Y había otro más Que era... Eh, era MC, ¿puede ser? Creo que, creo que sí, ¿no? Eh, Iker y MC Vale, darle, darle rápido, ¿eh? O sea, que si no... Eh, que si no se va se van a unir más, más personas Vale, ahí está Muy bien Rápido, rápido, darle Que si no eh, capaz se une a alguien más, tío eh, Rubén, saludos. Eh, Juan dice, hazme líder. ¿Se puede unir? Eh... Espera, I Iker ha abandonado el grupo. Creo que Iker y Rubén vais juntos, ¿verdad? Eh... Vale, pues a ver a quién puedo meter. Eh, Kaiser, ¿no? ¿Kaiser estaba antes? Creo que sí. Creo que antes antes... ¡Ojo! Eh, de imagen, ¿eh? Todos, todos con la heraldo, tío. esto <ríe> está para hacer una foto. Si me acuerdo, la miniatura va... vamos a salir así, tío. <ríe> Esa va a ser la miniatura del directo. Eh... Kaiser, saludos. Hola, ya estoy. Eh... Sí, te, te acabo de mandar, Kaiser, solicitud. Por cierto, a todos, bienvenidos. Sí, podéis compartir también el enlace del directo y tal vez hoy seamos un poquito más de gente. Eh, vale, invitar. Ahí está, perfecto. Eh, vale, le damos todos. Sí, ojo, mira, es que está literal. Esta va a ser, <ríe> esta va a ser la foto de miniatura, tío. Cuatro, <ríe> cuatro heraldos, tío. Vale. Mm -mm. Eh, Kaiser dice: Ya estoy, perfecto. Y si, y si Juan se quiere, pero esto ya es opción de él. Si quiere, pones el tono morado eh, con el pelo rosa, eh, la skin de Juan, pero eso es opcional, eh. si él quiere solo. Eh, vale, pues. Vamos a hacer. He puesto. Mira, ahí perfecto, Juan, tío, clavado, tío. Gracias, tío. Eh. Pues he puesto crea, eh, modo construcción, ¿verdad? Iba, bueno, había pensado hacer construcción, si no os si importa. Porque bueno, sé que hay muchos aquí que se os da muy bien el tema de construcción. Eh, Juan dice... Yo no puedo estar en media hora sin volver. Ah, vale, pues... Mmm, vale, tío, entonces... Mmm, vale, sí, sí, sí. Eh... Me intentaré meter a otra persona, ¿vale? Eh, Rubén, ¿sigues ahí? Eh, Rubén iba a estar, ¿no? Juan dice, chao, chao, tío. Eh, Rubén, lo que pasa es que Rubén no me acuerdo ahora, Rubén, su ID, cuál era, de Rubén. Loran Feico... ¿Puede ser Rubén MC? Po podría ser, ¿no? Es el único que me suena, tío, porque... Juan es este, Iker... Sí, sigue aquí Rubén, ¿no? O bueno, si, si no está Rubén, o si estás, tío, manda que alguien mande una invitación solo. Eh, hay un sitio para uno más. El primero que mande la solicitud se une, ¿vale? Y si da la casualidad que estás en directo, pues adelante, tío. Eh, no, no os lo penséis. Moisés había entrado antes, ¿no? Vale, pero está jugando una partida en emparejamiento. Mira, hacemos lo siguiente. Va vamos a hacer en, en tríos. Ya está. No pasa nada. En tríos. <risa> Es que de verdad, tío, los enemigos cuando, cuando nos vean pasar por ahí con, con la misma skin, tío, esto va a ser una risa. Eh, voy a poner el chat en, en que se vea, vale, el chat visible. Ahí está. Eh, esto va esto va a ser una risa, tío, cuando cuando nos vean por ahí, todos con la misma skin. <risa> mm -hmm. Te <laughs> re <laughs> <laughs> <laughs> Vale, y eh, han puesto algo nuevo en bueno, podríamos caer por aquí, mira, y de hecho en esta zona está bien porque creo que esta skin se puede camuflar por ahí por esa zona, o sea que vamos a ir a, jugar a... Eh, what? o sea han cambiado el... si sí, tío, que me dices, FN tío han cambiado el bus la decoración tío, pues le queda bastante lejos, seguro vale, vale ¿También? Va a juego con nuestras... Eh, nuestras skins. <ríe> a ver... ¿Y ¿Qué se es eso por aquello? ¿Qué son estos, tío? Ah, vale, que era el, el árbol que se estaba generando, tío. ¡Oh! Tres cofres, nada más caer aquí. Vale, me pillo esto. Vale. Aquí. Muy bien. Eh, what? No! Uh! <ríe> vale, vale, vale. Eh, que vale, ya lo he entendido. O sea que cuando cae... Eh, what? si ¿Sí puedo saltar otra vez vale ah bueno, pero hay un a ver hay un de estos eh, saludos Jaime eh, ahora le leo a ver el comentario que has puesto vale o sea, está vale, ya está estoy por aquí eh, Jaime dice a las 11 vas a estar en directo eh, Jaime, eres de, de España, ¿verdad? Eh, son las diez y media, las once, sí. 11 exacto, voy a estar. Dentro de media hora estaré. De hecho, Juan eh, había comentado también de unirse, así que en principio... Sí, perfecto, tío. Pues si dentro de una media horita te quieres pasar... A ver. Por pues cierto, de hacer misiones como... sea, con el tema de la espada es facilísimo. O sea, hacer esto... eso O sea, con que... No, no tenéis ni que pelear con nadie. O sea, con que rompáis objetos y ya lo detecta como que estáis pillando. Eh, las misiones de Heraldo del otro estilo. Yo, bueno, el estilo este es el que he completado, el otro no sé cómo será. Pero de momento creo que eso está bloqueado, ¿eh? O sea, a ver un momento. Eh, ¿Ves? O sea, bueno, al menos yo tengo que hacer inflige daño a oponentes mientras está en estado. Yo lo tengo bloqueado, entonces no, no te puedo echar un cable en eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, eh, pero de todas maneras Hablan tutoriales o algo, tío Para conseguir la segunda Yo es que prácticamente Es que esta la conseguí, tío, sin hacer mis... Bueno, a ver, sé que las completé Pero no miraba las misiones Como tal, tío Por ejemplo, no, no sé cómo decirlo, tío Algunas creo que eran de abrir cofre, puede ser O de... Sí, creo que era de abrir cofre Pero es que eran eran misiones muy fáciles no, no, no, tío, me apetece pasármelo bien, tío, no, no cumplir una misión hoy. Nah, prefiero estar de tranqui con vosotros y, y ya está. No me, no me urge, tío, no me corre prisa. Además, la que me mola es esta moradita, la roja no me termina mucho, o sea, la skin roja esa. Vale, voy donde estáis vosotros, ¿vale? O sea, se va a Bueno, son tres minutos. A ver, por aquí. ¿Me lo parece? Nadie entra vale, sí, han entrado por aquí, ¿no? Vale, tengo barritas para canjear. Tengo 200. No sé si podré mejorar. No, 235. Últimamente creo que creo que no me daba ya experiencia cada vez que hacía esa la... vale atacamos a estos a los a los soldados del imperio espérate a ver un momento Vale, hay un... Bueno, me voy a poner esto. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me dices? Aunque también es verdad que el, el... Esto láser, o sea, sí que me di cuenta ayer... Fue ayer, creo que sí. Que con la espada esta lo puedes esquivar. Creo que era haciendo así, tío. O sea, cuando te disparan, creo que hace, haciendo una movida así. Se te, te puede... ¡Eh! ¡No! No, tío. ¿Por, ¿Por dónde vienen? Vale, es en creativo. Pues lo digo por si queréis levantar un, unas paredes por aquí donde estoy. ¡No! ¡No! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Con la X, ¿eh? Eh... Uf, bueno, me quedan 22, 20 segundos, tío, ¿no? Eh, bueno, al menos si, si podéis pillar mi tarjeta ahora cuando eso. <risa> me han pillado ahí de prevenido, tío. Eh, elimina a esto tío! Me acaban de dar 15.000 de experiencia. Es que están muy generosos. Muy, muy generosos, tío conforme va pasando, por cierto, el 3 de diciembre eh, nueva temporada, ¿vale? o sea que este mes de noviembre van a ser muy por el tema de la experiencia. bueno, nada, no, no os preocupéis, ¿eh? por cierto, eh, ¿alguien se quiere unir? Eh, hay un sitio más, ¿vale? a mí me gusta más eh, hacer escuadrón, tío no sé por qué, pero me siento más cómodo siendo que 3 Pero bueno, good game, dice. Gracias, tío. Bueno, se podía mejorar. ¿eh? Últimamente llevamos muy buenas rachas, ¿eh? Pero bueno, que no os desanime la primera partida, porque la primera no cuenta tanto. Vale, me voy a... A ver, ¿a quién podemos invitar? A ver, eh, Jaime me ha dicho que a las 11... No son las 11, ¿no? No, aún queda... Aunque dan unos minutos, pues meteré a, a Moisés, igual, sala de Royal, Invitar, voy a invitarlo, a ver, sí, claro, exacto, Jaime, bien dicho, tío, yo también lo veo igual, o sea, puede pasar que en un momento dado te pide desprevenido, estábamos con los soldados imperiales, liados y lo típico, pero bueno, cosas que pasan, tío, Moisés no ha querido. Mira, y Juanjo, tío. A ver. <ríe> ¿Qué te han regalado, Marlon? <ríe> ¡Ojo! Bueno, tío. Una pelota, una bola de nieve, tío. Eh. Vale, a ver, pues nada, tío, creo que vamos a hacer otra vez de tres, ¿eh? Porque, pero bueno, lo que voy a cambiar es el... Va, mira, voy a poner cero construcción Por ir cambiando de modo Hola, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Que acaba de entrar Pelos, eh, bienvenido, tío Eh, ¿qué tal estás? Si... Si estás por aquí, Pelos, y te quieres unir no, pero, pero no lo veo En el equipo ¿Eso se quiso cambiar la skin <ríe> Ah, pero Eh, tío ¿Eso es bullying o esto qué es? Tío, ahora os habéis puesto las las skin, La skin que no tengo yo, eh No estás ahora, bro eh, Pues nada eh, No, era para comentarle Pues vale, vamos, a darle al listo Por si te querías eh, unir <risa> eh, ahí está Ahora creo que tendré tres colomas Claro, ah, no, pero, pero como que hay cuatro, tío Pensaba que había perdido una, tío en medio de este por una en qué momento en qué momento esto se ha convertido en una competición Yo conozco a, a uno que tenía 20, tío, y, y quería ir a por la 22. Eh, y, y era un suscriptor, pero no me acuerdo ahora quién puede ser. O sea, me enseñó que tenía 22 y... No, tenía 20, pero quería conseguir 22, creo. O, o 20 o 21. yo era... Ah, puede ser, tío. Estuvo en un directo, tío. que sí me acuerdo. vale eh... bueno por ahí a ver en principio esto es jugármela un poco vale o sea tal vez estemos demasiado cerca pero Ey, cuidado espera hacemos que esto ahí está. lo han decorado por algo, tío es un torneo o algo de FN ah, por cierto eh, no lo comenté, pero en el canal principal he subido nuevo contenido, ¿vale? o sea, de un juego que ahora no me acuerdo el nombre, ¿vale? es un juego un videojuego japonés eh, que si queréis luego pasaros al rato y dejarme un comentario, pues, se agradece. Y... ¿Qué pasaría si... si... ¿Uno nunca se rinde? ¿Qué pasaría si... Uno... Pues, no, no estoy entendido. Si si usas una nu... no, no No entiendo el comentario. Ahí hay alguna palabra que no me termina de cuadrar. A ver, por aquí. El meme. Vamos a hacer una que no me queda de rinde. Ah, no, no, no, lo, no lo he visto ese meme, tío. Bueno, es que también hay tantos ya, en verdad. Que como puedo verlos todos. A ver, Tiro, Tori, Tori, Tori, Tori, Tori, Tori, Vale, aquí hay un potiguín. Ojo, ¿El contrato indicado, protege a. No. Van todos a por Marlon ahora mismo, tío. Lo tenemos complicado, ¿eh? <ríe> Marlon ¿dónde te encuentras, tío? Tenemos que escultarle, tío. Eh, Kaiser, tenemos tu guardaespaldas. A ver, pillamos esto... veo a Marlon por aquí no sé si le están estoy viendo esas barras ahí sé que es una trampa, pero ah, pues no <ríe> no era una trampa, no eh, vale, me pido esta arma también iba a construirte a los lados pero hemos puesto sin construcción vale, a ver Sube, sube, tío. Eh, ve ve para arriba. Oh. Sube aquí, exacto. Vale. No, en principio yo creo que, a ver. Tenemos tiempo, o sea... Te quedas aquí en el edificio... Bueno, a ver. Ojo. No, no nos queda tanto tiempo, ¿eh? Un minuto para que se cierre esto. Eh, ¿Hay algún... algo para volar, para ir volando, tal vez? Oh, mira, un, una espada. ¿Qué me dice? Sí, bueno. sí, molaría que hubiera algo, ¿no? Para poder salir volando. sí, esto, perfecto eh, vale, vamos a abramos la bóveda, sí bueno, espérate, acabo de ver una cosa que me ha gustado eh... sí, vamos a ¿tenéis las llaves? Eh... vale vale, a ver eh, ¿cómo puedo bajar? ah, por aquí no Vale. Tengo una llave. ¿eh? Ah, perfecto. Vale. A ver. aquí? Bueno, dicho es un juego a ver cómo, cómo os lo podría describir un poco el juego que he subido en la canal principal. Pues es un juego así. Es japonés. No sé si habéis jugado a Low Hina. Había un juego de la Game Boy Advance que era de ese anime. Y es un poco de ese palo. O sea, son... No, bueno, lo de lava esto no me interesa mucho. Yo creo que en principio os gustará. Pero bueno. Cuando podáis, ¿eh? Cuando podáis pasaros a ver. <risa> Vale, vamos al, te al tejado ahora sí, ¿no? sobre el nuevo Call of Duty, no lo he jugado pero mmm, no lo he jugado y es que no he visto muchas cosas sobre el nuevo Call of Duty no, no puedo opinar, Jaime, tío sí. eh, yo los Call of Duty que jugué fueron Black Ops y y el, bueno, Black Ops 3 y el mod, eh, Advan, Advan, bueno Advan, ¿cómo se llamaba, tío? Advan War, puede ser, o algo así Me acuerdo ahora del nombre. Creo que sí, para Modern Advanguasco o algo así ¿sí? no, no. Vale, están por ahí, eh. Cuidado, Marlon, tío. Y me gustó del Black Ops 3 el modo zombies que tenía, tío. Ese modo me gustó. En el Black Ops 3, tío. A ver esto por aquí. ¿Habéis visto algún enemigo? A mí me ha parecido que me habían disparado, pero no sé muy bien... No, no parece que haya nada por ahí. me mí me gusta el... eh, los de la Play 2 o como? Es que se sacaron de la Bueno, el primero creo que salió para la Play 2, ¿no? El primero Call of Duty, que era más bien basado en, o sea, como la historia, ¿no? Como lo pasó con la historia y todo eso. El que quiero que saquen para Play, porque creo que solo está para PC, es el juego que sacaron, que era como un parque de Disney. O sea que, cómo se llamaba? Creo que, bueno, en el canal principal creo que tengo el vídeo, es eh, Disney, Drably o algo así. Este está muy chulo. Vale, mmm, propongo que nos larguemos, eh. Tienen lava, tío. No, es que hay veces que realmente no, no interesa tampoco meterte en combate, o sea... Tampoco... Sé que esto es un battle royal, ¿no? Pero bueno, puedes evitar algunos combates... disparando no es que siguen disparando y creo que no, no se van a ir de todas maneras creo que tenéis llaves no podéis abrir esto ah bueno sí yo tengo una mira ahí está una puerta La, abre la cámara sí, sí, sí. Vale. mira, nos eliminen o no al menos nosotros, mira, ya no nos hemos pegado la fiesta con <risa> pues esta fiesta de nuevo vamos allá vale. eh, ojo, bueno, se está cerrando he eh, pillado lo más importante eh, creo que esta arma vale, y me voy para arriba me daría un bote de ahora ah, eh, imagínate un el eh, Jaime dice play3 a ver perdona Jaime que no no te había el comentario, claro, como nos estaban disparando se me ha ido un poco la pista el, el 3, es que bueno el de la pista no lo he jugado, no sé tampoco... Kaiser, vale, tenemos que ir a por él, a por su tarjeta. Eh, vale, y me parece que está cerca, ¿no? ¿Estás por aquí? ¿No? Ah, vale, lo veo. Acabo de ver el que te está disparando a ti. tío, perfecto ahí estamos el equipo Heraldo <risa> vaya tila, tío, en serio como ganemos con la skin de Heraldo tío, una de risa eh, vale, va, vamos a ver Por aquí. en principio, a ver, cuidado, cuidado porque ya esto ya se está cerrando a ver Vale, me interesa.. Me interesa el escudo, más que la espada, ¿verdad? La espada no es que me desagrade, pero. Tengo ahí unos cuantos escudos que puedo pillar. Ah, vale, que eran tres ya. Vale. ¡No! El jabalí, tío. ¿Quién le ha hecho eso? A ver. Eh. Bueno Buenísima, tío, muy buena jugada, tío. Perfecto. Ya vamos aquí alto. Du -du -du -du -du -du -du -du. ¿Qué puede salir mal con Pumba? Pues nada, no va a salir nada con Pumba mal, tío. A ver, vamos por aquí. Eh, ¿qué era eso? Eh, ¿Quién ha puesto el fuerte ese? ¿Tú? ¿O... Ah, que están por arriba, ¿no? Claro, está en el globo. Tío. Muy buena, tío. O sea, muy bien pensado el que haya puesto el fuerte está aquí. Hola, Fran. Saludos. Bienvenido, tío. ¿Dónde estás? Pregunta, tío. Vale, tienen que venir por aquí, ¿eh? Momento, perdona Fran, ahora te ahora te leo. ¿eh? Vale, por dónde por qué parte está? Ahí? Ah, vale, está ahí. Vale, hay una caja, bueno, eh cuidado. Hay una caja por aquí. No, no hago sub por sub, tío. No, no hago eso, Fran, tío. Y tampoco te lo recomiendo, no vale la pena, eh. Porque de repente se pueden suscribir, pero así como se suscriben, se pueden desuscribir. Luego una tontería. Mejor ganarte la audiencia y en un futuro todo te irá mejor. Se lo dice uno de... que ya tiene experiencia en esto. Este es mi canal secundario, por cierto, Frank. Te invito a que vayas a mi canal principal si quieres, ¿vale? maravillosas tenemos un sniper aquí? no, ok, no cambiar vale, voy a salir por si acaso bueno, aunque okay. esto no es un mal sitio en verdad, para quedarse por aquí, ¿eh? Marlon, ¿dónde vas, tío? No, no vayas solo. O sea... A ver... Quedo yo por aquí. Quedan tres más, ¿vale? Bueno, bueno, bueno, bueno. Vale, y... Et... Vale, ahí hay uno Vale, ahí está, perfecto Uno menos Bien Vale Ahí está Queda otro por aquí Vale, lo tengo, lo tengo visualizado ¡Sí! Venga, va, venga, vamos Venga, vamos, tío El disparo de la victoria, tío Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, señores. Eh, la primera no ha ido muy allá, pero, ojo, ahí lo tenemos. ¿Qué me dices? Eh... Vale, vamos a salir a la lobby porque Jaime... Eh, gracias a todos los que estáis felicitándonos. Eh, Jaime está... Kaiser Game. Sí, sí, muy buena partida. Eh... <risas> buena, eh, buen juego, heraldos, por supuesto. Eh, Todavía no. Eh, como me habías comentado a las 11, creo que son ya las 11, tío. Pero bueno, eh, nada, supongo que bueno, cuando te venga bien. Eh, ¿Alguien se quiere unir? Ahora, hay un sitio ahora mismo disponible. Se lo había pillado para Jaime, pero Jaime me ha dicho que no. ¿Alguien se quiere unir? No sé si Juan se querrá unir. A ver. Si hay alguien que le venga bien unirse, que lo diga, ¿vale? Eh, por cierto, ahora tendré cinco coronas, ¿no? entonces sería Sigo teniendo cuatro, ¿cómo está eso? <risa> ¿Qué, ¿Qué es? Ese, no puede ser el máximo, ¿no? ¿Cómo está eso que cuatro, tío? Bueno, Buena pues idea. Eh, bueno, voy a mirar a ver si por aquí jugando en trios. Y Iker creo que dijo que no, que no podía, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿Le echamos otra? ¿Otra partidita ¿O, ¿O queréis que veamos un poco el modo creativo? Bueno, sí, mira, si queréis hacemos un creativo mientras... A ver. Seguro que hay alguno interesante. Este es un parkour. Hey, ¿Y este? Rocket Royal. Va, probamos esto, ¿no? A ver qué tal. En lo que Jaime se une, vale. Cuando Jaime se, se quiere unir. <risa>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 Vale, un poco cómo es esto. Son ¿Carreras? Son ¿Cómo funciona esto? A ver, ver área. ¿Pero es de coches? Al menos parecía de coches, ¿no? Dos, uno. ¿Cómo, es? ¿Cómo va esto? Ah, puede, ¿puede ser que sea así? No, demasiado fuerte le he dado. Oh, bueno, esta pelota es un poco... un poco ña, ¿no? Vale, ¿ya he marcado ahora? No, no me digas que era la otra. Este modo es un poco de... 3 vs 3. Ah, vale, entonces... Vale, ya entiendo. Entonces, todos somos del mismo equipo. ¡Eh! ¡Eh! ¿What? ¿De dónde, ¿De dónde ha salido ese coche? ¿Qué estoy haciendo, tío? O sea, ¿y mi coche? ¿Por, por, qué, por qué voy con el era...? Eh, ¿Qué es esto, tío? <ríe> es que, tío, me, me estoy imaginando ahora eh, como si esto fuera Rocket League y que alguien como yo fuera andando así, tío. ¿Te imaginas a alguien así en Rocket League, tío? Todos en coche y uno corriendo por ahí, no sé, tío. Eh... ¿Qué, qué tengo que... ¿Dónde tengo que ir ahora, tío, para pillar un coche? ¿Dónde me he metido, tío? <ríe> eh, ¡Qué barbaridad, tío! Espérame, ¿podéis subir en, un, en algún vehículo con vosotros? A ver, espérate, espérate, a, a ver si me deja subir. Mucho. Ah, pues sí. Ah, pues oye, pues está guapo, ¿eh? son los controles como el Rocket B. ¿eh? Sí. Este es el mismo... Pero ¿dónde está el balón? ¡Ojo! Mil... 1700 de experiencia. Popeye, vale, Popeye se ha unido. Perfecto. Eh... Pues, ¿qué os iba a decir? Ahora que está, mira, como está ya Popeye. Si queréis salimos a la lobby y hacemos modo escuadrón, ¿vale? Aprovechando que está él. Eh, un momento. No, no estaba Popeye aquí. O, o es que ha salido Habrá salido seguramente eh, Vale Vale, se ha unido al grupo Ah, pero espera aquí está en partida A ver si pone esperando Pero, ¿está en partida o...? Sí, pone en partida, tío. ¿Y cómo es que ha aceptado unirse, tío? Qué raro, tío. ¿Y, ¿Y Juan estará todo esto? Sí. Bueno, tenemos el bailecito este. O las skin. Bueno, sí. Prefiero la esquina. Ahí está. Eh, juguemos un parkour. ¿Quieres un parkour de estos? Vale. Pues... Este de aquí, ¿vale? ¿Te parece? Prometí... Iba a estar en tu y me da pena dejarlo, pero no tiene mucho apoyo. Ah, no, no te preocupes, tío. <ríe> es, es porque, bueno, también es verdad que ya sabéis que estos días no, en principio no son de directo, pero, lo hago sea, porque, no sé, como que me apetece y tal. Pero no te preocupes, Juan, tío, si no, no pasa nada. Es que el sábado normalmente pues no sé, pues, como un día donde normalmente los jugadores y tal suelen ser entre semanas, o sea, de lunes a viernes, pero fines de semana normalmente pues la gente pues no, no está en Fortnite, o sea, por lo general, ¿vale? Pero bueno. Por eso normalmente los sábados y los domingos. Pues a veces hacen como doble de experiencia o cosas así. No solo en Fortnite, sino en otros juegos también lo suelen hacer, ¿vale? Vale. Y espera. Espera, espera, espera, pero... Mil y pico han dado por... Bueno, a ver, conozco muchos... Eh, muchos parkus así, eh, que al principio te dan mucho Pero luego... Bueno... Eh, Estáis viendo la, la cantidad de... La cantidad de... Experiencia que están dando, tío... Bueno, bueno, bueno, bueno. No me quiero emocionar demasiado porque cuando me emociono empiezan a nerfearlo. No sé por qué. Pero ya me pasó ¡No, tío, ¿En serio? Eh, ¿Cómo que sale del pinche de suelo, tío? Vale, ahora sí. Vale. Cuidado con el de cielo, tío. Oh, oh, los dos justamente en el, en el mismo sitio, tío. Mira, aquí para estas cosas hay un truco, tío Y es que, mira Primero cae uno, o sea Y iba a proponer Primero cae uno y luego el otro Como ya ha pasado, pero Nos vamos a quedar en el mismo nivel, tío Vale Ahora el, su el suelo, el de abajo O sea Vale, ahora pasa, pasa tú, tío o sea, Ahora ya pasas tú Vale, eh, a ver. Muy bien. Aquí, aquí es, que, es que, a ver, me anticipo demasiado, tío. O sea, voy muy rápido, tío. Esto es más lento, esto es como, como un baile. Un baile de salón. Ya está, ya está. Un baile de salón. A ver, por aquí. Ah, que puedes ir por arriba, tío. Ah, ¿Y esto ¿Esto da experiencia o no? Ah, no. Vale. No. No lo puedo creer, tío, en serio. A ver. Ni haciendo trampas, tío. Vale. Vamos por aquí. Oh, pero espérate, tío. Pero qué locura es esta, tío. Mil y pico, dios <ríe> Esto es la clave, tío. Ahí, vale, subimos vale. vamos esto. bye, esto, bye, bye, eh, Vale, Juega con no sé bien qué ha pasado ahí. A ver. Nada. Uh -huh. Uh -huh. No. En el último, tío. O sea, era un salto normalito. O sea, tampoco... la audiencia se cae la audiencia y normal, tío, o sea, tú estás viendo una persona que no pasa esto, tío vale eh, a ver, pasa es que no sé, tío, no, no estoy muy allá, eh no estoy muy allá, tío y mira que los parkus no se me dan mal y de hecho me, me gustan los parkus eh pero estoy viendo ahí errores que no, no me... me han salido esos pinchos de repente, tío Ah, de ahí Vale Esto por aquí Esto seguramente tengamos que saltar esto, ¿no? Saltar por aquí Vale, Vale, ahí está Y esto Uy Sí, aquí están dando Mucha experiencia, pero es que también Esto está un poco Está un poco chungo este modo, ¿eh? así ah, he hecho con un poquito de, mal, de malicia, tío. De los creadores han dicho, eh, este modo no va a ser fácil. Sí, vamos a dar mil, pero no va a ser fácil, ¿no? A ver. Esto es, esto es muy tranquilito. O sea, saltar poquito a poco. Pero es que resbala, tío. O sea, la, en la misma... El mismo peldaño me resbala, tío. ¿Ves? O sea... Uff. Bueno. Me lo parece a mí o van, o van desapareciendo los peldaños. Cada... Qué cerca estaba ya, tío. creo que sí no o sea van, van desapareciendo y apareciendo pues ah y si hacemos si hacemos lo siguiente o sea a ver a ver si funciona no iba a decir Ir saltando de una, de un lado a otro a ver ganamos ganamos en escuadrones tío esto no tiene que ser no tiene que ser difícil para nosotros tío o sea para alguien con nuestro nivel a ver esto por aquí. No. Yo solo digo que... Tío, es que creo que desaparecen los peldaños, tío. manera, tío. Yo creo que es que visualmente eh, parece que hay peldaño, pero luego no lo hay. Creo que tiene que ser algo así, ¿no? Pues, bueno, y es que luego resbala, tío. O sea, resbala esta parte de aquí. Vale. No. Ahí es el de más. Vale. Me estoy metiendo, dice Jaime. Vale, tío, pues ahora cuando estés, avísanos, ¿vale? <risa> esto No, en serio, tío. O sea, es, esto no... No sé, no sé. Demasiada paciencia hay que tener aquí Pero le estoy perdiendo, tío Estoy perdiendo la paciencia, tío Y eso es malo, o sea, esto Paciencia y saliva, señores y señoras pa... ¿Pero por qué se mueve el personaje solo, tío? Le bailan los pies A ver Vale, ¿ves? O sea, aquí, quédate quieto O sea, quieto Y, y... y salto este de aquí Tranquilito, así es, eso es y ahora, este lado. Che, sí, che. Sí. Sí. A ver. ¿Jugamos al squad? Sí, por supuesto, tío. Eh, un momentito solo, tío. Es, estoy un poquito. Me estoy tomando ya esto, esto de forma personal, ya, tío. Esto ya empieza a ser personal, ¿eh? ¿Hay alguna casilla.? ¿Por qué resbala, tío? No, no entiendo por qué resbala el personaje. Vale. Tiene que haber alguna casilla... O... que no salta, tío. O sea, no, no... Da el salto, pero da demasiado salto. A ver. Vale. Ve. Eh, aquí es poquito. O sea, creo que es... ¡No! Vale. Pero ¿por qué salta de más? Es que no lo entiendo. ¿Por qué saltas de más? ¿Por qué? ¿Por qué saltas de más? ¿Y qué más se va de lado, tío? Es un, un saltito solo, tío. O sea. Voy a probar algo. Voy a probar. ¡No! ¡No, tío! ¿En serio? ¡Qué triste! ¡Qué triste, tío! Quería hacer ahí como un salto. Estoy ¿Estáis todos listos en la lobby o, o cómo está esto? ¿Por qué soy así? Vale, vale, vale, vale, pero, pero... ¿Qué ha pasado ahí? He pasado, ¿no? He, he pasado, tío. Pasé. Eh, vale, lo he conseguido, tío. Me planto. Al menos he pasado eso. Vale, me voy a la lobby que nos está esperando Jaime, ¿vale? Wow. Es que ¿sabes lo que me pasa? que No me, no me gusta quedarme en un nivel así que digas... Este nivel no, me prefiero plantarme... Pasarme ese y plantarme, porque... Bueno, el otro parecía más fácil, ¿no? Pero bueno. Eh, pero bueno, así daban van mil ojo, ¿eh? Misión completa. Misión completada. Punclomado. <ríe> no os digo yo, o sea, me están dando regalos. Realmente no sé por qué. Pero... Pero bueno. Eh, ponemos con construcción esta vez, parece Oye, pues la mochila cromada está guapa, eh O sea, las cosas como son Mira Eh, no, espera, eh, espera un momento, un momento Marlon está en una partida eh... Ah, vale, ahora Vale Que la fuerza te acompañe. Eh, y bueno, eh, creo que los que estáis aquí no estabais antes. Puede ser, bueno, pero lo vuelvo a decir, ¿vale? Eh, en el canal principal eh, he subido contenido vale o sea un vídeo de ya, mira de hecho os voy a decir cómo se llama el, el vídeo no en qué parte estás eh, witson de holy Knight, vale trial versión eh, ese juego vale o sea es, eh, es para play pero también está para nintendo switch vale o sea está para ambas plataformas y cómo os lo explicaría no sé si habéis jugado al juego de Logina. Mm, es, es algo parecido la verdad o sea es tipo tipo anime o sea personajes así eh, de dibujos anime vale mm -hmm. Y bueno, si dejáis un comentario por ahí, se agradece, ¿vale? Os, lo, os leeré lo que pongáis por ahí, en el vídeo. Vale. Ah, ¿queréis caer en el santuario de.? de algo? Yeah. <small noise> No, es, es una espada. Vale. Vale, escudo por aquí. ¿Algún arma más? De, de, de eliminar a alguien como nosotros tío. Bueno, al menos yo, es verdad que soy el único que lleva el skin del alto, tío A ver, acabo de traicionar a, a los míos Esto por aquí Ya no volverá a su planeta momento, Marlon, ¿eso es que te vas? Ah, vale, me... pensaba... pensaba que te ibas. Pero... No sé quién era de... Bueno, eh, que se unía al... a, a nuestro equipo y tal. Había alguien que cuando se tenía que ir me daba todas las balas. o los objetos y tal, tío. Y eso era como señal de que se tenía que ir. A ver, mira, yo voy a pillar este loco. Eh, ¿qué me está? Vale. eso fue un mordisco o es un disparo que no sé muy bien si era mordisco o disparo Vale, aquí hay otro no. arma. Esto la voy a cambiar por esta. Esta es mejor. Vale, eh, ¿por dónde caí? Sabía que, sabía que Marlon, Marlon se iba a ir. Cuando me ha dado todas las balas, ha sido señal de que, de que nos iba a dejar en la partida. Para que Jimmy se diera cuenta que quería darle la corona. Ah, vale. <ríe> ya entiendo. Voy a hacer algo. Vale, Marlon. Eh, que vaya bien, tío. No sé. pero a veces lo he escrito tío, o sea, a veces lo he escrito en el chat lo hubiera entendido rápido lo escribes en el chat. ¿Estáis ya fuera de, del agujero de zona? O sea, ¿en qué parte estáis? ¿Es que estáis lejos. Bueno, a este paso cuando vaya yo vendréis vosotros. A ver... no sé dónde está No, no, te preocupes, Geme, es... No, es culpa tuya, tío. O sea, simplemente nos han acorralado y ya está. Te tienes que ir, Kaiser. Gracias por haber estado aquí, tío. Si te quieres pasar por el canal principal y ver el vídeo ese, como veas... Eh, que vaya muy bien, tío. Un buen fin de semana. Esto, Jimmy, ya que nos hemos quedado tú y yo, ¿te parece bien si... Pongo un modo parkour. Dúos. Yo, a ver, yo prefiero un parkour, tío. Es que pa para ser solo dos en una partida. O oh, bueno va, tío, va. ¿Por qué no? Pero ponemos cero construcción, ¿vale? A ver, ahí está. <risa> Y bueno, igual canjeo las lo del tema de las barritas esas. Mm -hmm. Santuario de. vale. Esto me trae recuerdos, la partida anterior. Vale, Ah, vale, gracias, tío. Gracias por pasarte por el principal. Es para que no quede... <ríe> es para que no quede en el olvido. Tío. No, básicamente lo que me pasa en el principal es que como es contenido diferente, pues claro, entonces... No es como aquí, que la audiencia ya sabe más o menos... Pues sí, estuve Fortnite y tal. En ese como subo de todo... Ah, bueno, todo, ¿no? Básicamente mucho relación con videojuegos y tal. ¿En qué parte está el medio? tío? No, no me parece eso. Ah, vale, está bien. Eran más, tío. Por eso no me gusta el, el modo dúos, tío. Eh, es que este modo, tío. Vemos a ver si se quiere unir a alguien más. Es que dos-dos contra dos me parece una locura, porque en cuanto caiga uno de... Eh, que caigas tú o caiga yo, ya esa partida está perdida, tío. Por eso no, no me gusta el dúos, tío. Prefiero, prefiero que hayan más en la partida. Pero, ¿quién? Bueno, el Robert. Bueno. Y Tech. A ver. Igual hay suerte. Ah, y son tres misiones. Vale, pues... Eh, mira, el Robert está aquí, tío. Este es muy bueno, eh. O sea, si queréis, le damos aquí en, en modo tríos. De hecho, con el rover ganamos eh, ayer o antes de ayer. Creo que fue antes de ayer. Eh, ganamos varias partidas seguidas, eh. Es muy bueno este jugando, tío. Por pues dentro de esto de heraldo he este es el algo. camino. Con estás en ah, vale, vale, vale. Bueno, es fácil, ¿no? O sea, esa misión. Parece complicado. <risa> ¿Qué le está tomando turno Vale, ¿eh, ¿vamos a ir a por el heraldo o...? Sí, ¿no? O sea, tiene pinta. ¿Pero por qué parte habéis subido? Creo que el Robert va por el ardo, ¿no? Ya la he hecho, o sea, me ha dado el... Muy bien, perfecto. Y ahora en principio, a ver, misiones. Ya habría desbloqueado esta. ¿Listo? Este sí. Vale, gracias, eh. Que bien me cuida este. <risa> Robert me cuida muy bien, tío, ahora mismo. A ver. Por aquí. Vale, perfecto. Eh, solo 100 por abrir un... Esto, o sea... ¿No es 100 por barril? en principio debería haber sido 100 por barril. Eh, vale, aquí estoy viendo a Robert. Ah, vale, vale. ¿Y Jaime en qué parte está, tío? Espérate. Oh, ¿Qué me dices, tío? Qué arriesgado, eh. Ahí me la ha jugado, tío. Vale, aquí está Jimmy, vale. Eh... No me creo ni cómo me ha salido esto a la final. Eh, vale. Vamos a ir por aquí. Es el detalle de los pétalos ¿eh? O sea, cuando se mueve el personaje y tal Vale ver, Por aquí Vale, quedan 30 en partida ahora mismo. Eh, bueno, de escudo tengo. ¿Para quién era ese escudo? No, me lo pillo yo. este nuevo lugar emblemático parece que sí, ¿no? A ver, abrimos esto. Ah, por cierto, eh, una cosa, tío. Fíjate... Fíjate esto, tío. Que yo tengo la bueno la pistola de las en principio no me hace falta la munición. Es una piscina esto, supuestamente. dentro de piscina también vale para subir al cofre este a ver este cofre parece El oro, tío El oro del cofre A ver, eh... Un momento, un momento, un ¿En momento. ¿En qué momento he perdido...? ¿Dónde está la, la pistola láser? ¿En qué, ¿En qué momento he perdido esa arma, tío? No, no, no. Alguien, alguien sabe decirme... Tremenda F, tío. Creo que ha sido aquí, ¿puede ser? Cuando he abierto esto. ¿O no? No, aquí no ha sido De todas maneras <ríe> ¿Qué me dices, tío? ¡Eh! Ah, vale, está ahí arriba Vale, vale. No. Oh, tío Vale, están aquí Estaba ahí arriba, tío, donde el coche, La pistola la Cuidado que no se lava, eh. Esta es buena, buena, tío. De jugada, eh, de jugada. vale, marco más o menos para reaparecer, vale, Si tenéis mi tarjeta. ¿Lo habéis pillado ya? Vale, creo que se quieren marcar un que sea, tío, porque le hará falta el botín. Robert, ¿eh? gracias tío. Tremenda jugada, tío, se ha marcado. Eh, vale, a, ver. a ver, algo. Vale. Vale, agruparos, eh. Cuanto más agruparos, mejor. ahí arriba Tan cerca, pero tan lejos, tío. Eh, ¿Se puede jugar? Eh, ¿Cómo vamos en, en el equipo? No, no pasa nada. Está, no sé, la anterior la hemos ganado, tío. Eh, a ver... Mm. Claro, es que, a ver... Para uno sí que habría, pero... A ver, si, si por ejemplo... Jaime... Bueno, Jaime... O Robert... ¿Robert está en directo? Robert no está en directo, ¿verdad? Vale, pues... Eh, ahora sí, ahora podéis uniros, ¿vale? Rubén y... Y, y Iker, vale, e Iker. Ya o sea, la grupo. Y Rubén. Eh, Rubén, ¿cómo te llamas? Comando Zumaki era Rubén, ¿verdad? Ah, no, eh, Rubén es MC, vale. Se ha, se ha unido al grupo. A ver, vale. Eh, ¿Cómo que no? ¿No eres... No, ¿No eres este? Ah, no, vale, el andador... Eh, sí, no, eres ese, ¿no? Vale. MC, vale, vale, perfecto, entonces estáis todos, ¿no? A ver, yo también doy prioridad a los que están apoyando esto también, o sea, eh, creo que se ha visto muy claro. Le he preguntado a, a Robert si estaba en el directo, pero parece que no. Y, y Jaime lo he pensado bien, he dicho, no, a ver, Jaime está, está en el directo apoyándolo, me parece más justo echar a Robert que no está apoyando el directo. Este tipo de cosas también es para que os fijéis un poco por qué hago las cosas, ¿vale? O sea normalmente me doy prioridad a la gente que apoya más que más que otra cosa <ríe> Qué grande eh, vale. A ver. Tenía que hacer. Bueno, tienes que hacer a un Jaime de las misiones de Heraldo. Yo creo que estas ya las tengo. Ah, vale, eh, a ver. Aterriza de la... de al santuario de Heraldo. Santuario de Heraldo no es esto? Creo que sí. Y ya ha acabado top 10, porque no me lo ha contado, tío. ¿sí? Robert, salud <ríe> Robert, ahora acabas de entrar no al directo. Bueno, lo, lo vuelvo a, re, vuelvo a repetir lo que he dicho. Antes te he preguntado Robert si estabas en directo y no me has respondido. Eh, que por eso te he sacado del grupo, ¿vale? Es que. Eh, se iba a unir eh, Rubén y. Eh. E Iker, ¿vale? Y, y.. bueno, pues nada, yo he preguntado, ¿está aquí Robert para decirles si. no estabas, tío? Pero bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es, eh, eh, es que teníamos que hacer en modo escuadrón, tío. Como Jaime había entrado después. Bueno, y aparte que estaba en el directo. Ah. Eh, vale, y que ahora ha caído, ¿no? B voy, tío Vale, ya, ya tengo su tarjeta, Eso. No, tío, con una, con una espada de estas, tío Jaime, puedes, Bien, tío, puedes contra él Buena, tío, perfecto lo que pasa es que hemos caído justamente donde está el Heraldo, tío. Eh, vale, muy bien, perfecto. No, ese, ese lobo no me, no me da buena espina. Eh, do, domestícalo. Domestícalo, tío. Robert dice, yo no sabía que estabas... <ríe> ¿Cómo yo no sabía, tío? O sea... yo <ríe> ¿Eh, no te he avisado, tío? ¿Pero tienes activada la campana? O sea, el es, dato... Espera que los, los para que pueda... La... No. no, no, tío, era... A ver, bueno, este lo hago para mí, tío. déjame, loco, ver, déjame Déjame déjamelo para mí, tío. Ya está, ya está. No, no acabes con él. A ver, lo que necesito es... Un bodeguin de estos a ver también es normal tío porque mareo mucho también a la gente diciéndole este fin de semana tal <ríe> y luego el fin de semana me lo paso aquí tío o sea es que lo bueno puede ser tío o sea no, no me tomo fines de semana libres tío muy mal eso eh. habla con personaje para divulgar bueno, bueno pero esa misión he hecho... pasa es todo un mundo de jambús Vale, bueno quedan dos minutos, pero la verdad es que estamos cerca. Bueno, cerca. Bueno. Es que mm, eh, tengo la sensación de que estamos un poco separados, tío. O sea, eh, en vez de ir en grupo... Bueno, creo que alguien me está siguiendo.. Vale, está siguiendo por ahí. Mateo, hola, saludos. Bienvenido, tío. Vale, yo tengo una llave. Pero faltaría otra, tío. Faltaría otra. Y qué saludos, tío. Eh, he puesto una llave, pero nos falta otra. No sé si sabéis de en qué parte pueden estar las llaves. No, no, dejan no, y tampoco se puede abrir así, con el pico. Te imaginas que sí. A ver. O, o en la parte de arriba, tío. He puesto la llave ahí para... ¿Qué hacemos? Subimos y... Vale, vale. Creo que hay. Me ha parecido ver enemigos por aquí. Sí, ¿verdad? Vale, ahí es un enemigo Perfecto Ojo, y era el de la misión Contrato completado, perfecto Vale, eh, vale, tenemos que irnos de aquí, rápido A ver A ver si aquí encuentro mejores armas Porque desde luego que las que me tocado tampoco se me comentan mucho Espera, espera, espera. ¿Habéis caído todos? Ah, que están por ahí. Bueno, eh, me da tiempo. esperar, eh. eh voy a... A ver. Hay, 200... Hay tiempo, ¿vale? Voy a hacer un poquito de tiempo por aquí. Y ahora recojo vuestras tarjetas, ¿vale? Que ahora están a los otros. No. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, voy... da tiempo, tío o sea, es que a ver, si voy ahora están los... está pr prácticamente todo el equipo allí, ¿vale? entonces voy a hacer un poquito de tiempo y pillo vuestras tarjetas, ¿vale? A ver, eh, la primera... A ver, eh, la primera está aquí, ¿verdad? Vale, voy, voy a ir a por la primera. No sé quién es, quién es este, pero voy a ir ahí, ¿vale? ¡Míralo, Goku! ¿De ¿Dónde estás? Bueno. Vale. Voy a ir a por la primera tarjeta, ¿sí? Vale, esta. Esta. vale, otro por aquí, ¿no? Tío, bueno Vale Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno okay. Hay otro por ahí más, ¿no? otro ha talado un árbol de estos tío no lo veo bueno voy a ir a por vuestras tarjetas vale que me he cargado a tres así como de la nada, ¿sabes? O sea, eh, tremendo, tío Vale, por eso iré más rápido A ver Vale, primera tarjeta esta de aquí Vale, la de Iker Ahí ya la tengo Vale Y ahora voy a esta parte de aquí Lo revivo Ahora no puedo, Juan, tío. De hecho, bueno, dar por aquí, Juan, tío. Eh, te iba a comentar que... ¡No! ¡Eh! ¡Tío! Vale. ¿Por qué poco, hecho. Bueno, al menos me he llevado a uno, ¿sabes? Eh... Vale. ese broma. Hola, ¿qué tal, Juan, tío? Eh, bueno, bueno, bueno, bueno. Lo dicho, lo finalizamos aquí, ¿vale? Eh, no, no te preocupes, Juan. Eh, otro día, tío, o sea, será por días, en verdad. Eh, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. <risas> ¿Qué me dices? La skin de Heraldo del estilo este fuego, no sé cómo se llama. Pues lo vamos a equipar y equipar. Ahí está. Ahora sí, ahora sí ya no veo más bullying con el tema de las skins. Así como eh, al inicio que os habéis puesto todas estas skins, ¿eh? ¿eh? Pues bueno, la cuestión es que... Ya era hora, dice Robert... Ay, de verdad, bueno Lo, lo bueno es hacer esperar, eso dicen. Pero bueno, eh, por cierto, mmm, ya que finalizamos, os mando al canal principal, ¿vale? Eh, me gustaría que dejaseis un comentario en el último vídeo, si podéis. les eh, agradecería, ¿vale? Y, y bueno, eh, nada, lo finalizamos aquí, ¿vale? Gracias por haber estado apoyando el directo. Y, y nada, nos vemos, ¿vale? Un saludo a todos. Buen fin de semana.